Bien, pero eh, no es este el único impacto que hemos generado, porque eh, en 2020 eh, la Fundación BK nos encargó de un estudio acerca de la convivencia y la brecha digital en, en centros del País Vasco y eh, en el estudio se aportaron evidencias eh, que, bueno, muy relevantes, hasta el punto que eh, se tuvo mucho, mucho impacto en, en medios de comunicación y llegó al Parlamento Vasco, que eh, sirvió para aprobar una dotación económica para llevar planes de prevención y competencia digital a todas las escuelas del País Vasco. Algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos y nos gustaría replicar con Impact Ventures en, en Chile. Además, eh, más de cuatro años publicando eh, información, artículos sobre prevención y competencia digital para ayudar a las familias y a la comunidad educativa, eh, hoy suponen más de medio millón de usuarios eh, de, de, como tráfico orgánico, de los cuales más, más del 80% es tráfico de Latinoamérica. Hola, soy Rosa Pérez, directora de Educación Digital en GAPTIME, y quería contaros un poco más del detalle del proyecto que hemos presentado al recto de Child Tech de Impact Ventures. El alcance de nuestro proyecto sería la puesta en marcha de la plataforma Keystendrick Universe para llevar ciberseguridad y competencias digitales a 10 colegios en Chile. La plataforma pone en, en marcha sobre todo dos cosas, un diagnóstico y una capacitación en forma de unidad didáctica. El diagnóstico lo realizaremos con dos aulas de cada uno de los centros una aula de tercero de educación general básica ocho o nueve años cuando aún no disponen de dispositivo móvil propio y una aula de quinto de educación general básica cuando ya eh, en muchos casos tienen dispositivo móvil propio una vez realizado el diagnóstico, la plataforma nos genera la unidad didáctica que llevaremos a todo el alumnado del centro, no solo a esas aulas con las que hemos realizado el diagnóstico, en concreto al alumnado desde tercero hasta sexto de educación general básica, además de llevar una unidad didáctica para el profesorado y para todas las familias del centro. Como recursos necesarios para poner en marcha necesitamos la propia plataforma que proporcionaremos desde Gaptime, dispositivos con conexión para el alumnado participante, al menos en los del diagnóstico y un gestor del proyecto por parte de Gaptime, otro por parte de la formación y uno por cada uno de los 10 colegios con los que participaremos en este proyecto. Como hitos del proyecto hemos marcado cinco fases, una fase de kick off, de configuración, diagnóstico, unidad didáctica y una fase de evaluación final. Eh, tenemos más detalle en el documento que hemos preparado, intento explicaros un poquito más cada una de ellas. La fase de kickoff eh, consistiría en una reunión inicial en la que definiríamos los diferentes hitos, el cronograma y pondríamos ya en marcha el programa. En la fase de configuración recogeríamos todos los datos necesarios para poner en marcha la plataforma y llegar a cabo el proyecto. Los, eh, la fundación debería seleccionar los 10 colegios con los que trabajaríamos, cada uno de los colegios elegiría sus aulas, el profesorado y las familias con las que trabajar y nosotros daríamos de alta todos esos datos y configuraríamos la plataforma. Posteriormente, cada uno de los colegios realizaría el diagnóstico con las aulas que ha seleccionado, en ese diagnóstico se pondrían en marcha dos videojuegos, eh, esos videojuegos recogerían datos, extraerían los riesgos y generarían la mejor unidad didáctica para ese aula en concreto. Pasaríamos a la fase 4 de la unidad didáctica una vez terminado el diagnóstico. Esta unidad didáctica cada centro la tendría disponible desde que termine el diagnóstico hasta el fin del proyecto, en julio de 2022. Esta unidad didáctica ya no solo la llevaríamos a ese alumnado que ha participado en la fase de diagnóstico, sino que al todo alumnado del centro desde tercero de Educación General Básica hasta sexto. Además, tendríamos unidades didácticas para todo el profesorado y las familias de los centros. En la última fase, en la fase de evaluación final, eh, final eh, evaluaríamos, por un lado, el impacto que ha tenido el proyecto en cada uno de los centros, generándose un informe. Eh, se realizaría otro informe de impacto del proyecto para entregar a la Fundación para la confianza y para Impacto de y, además, realizaríamos un análisis del de propio funcionamiento y el resultado del proyecto en sí. Como métricas de evaluación tenemos las propias del alcance del proyecto y desde KidsCentric Universe trabajamos con métricas propias como son el nivel de conflictividad, el de igualdad y el de bienestar. Con todos ellos obtenemos el nivel de convivencia escolar que nos marcamos siempre como reto que mejore al menos en un 15%. Como riesgos del proyecto tenemos las fechas en las que trabajaríamos ya que sería el fin de un curso escolar e inicio uno nuevo. Eh, tendremos que gestionar 10 colegios, cada uno con sus diferentes características, necesitamos mmm, dispositivos con conexión a internet estable, al menos para el alumnado que participe en el diagnóstico, y es muy necesario, como siempre, la implicación por parte de cada uno de los colegios participantes. Y nada más, terminar dándos las gracias de nuevo por acelerar el impacto social. Un saludo.